El río Paraná es uno de los grandes ríos del mundo. Este, es el décimo en caudal eh, de los ríos del planeta. Y este, las, las represas, este, sobre todo desarrolladas en, en territorio brasilero, eh, modifican los caudales de escurrimiento, pero en un río de esta envergadura lo hacen fundamentalmente con los caudales mínimos, con los caudales de estiajes. No tienen capacidad... Este, la suma de represas hechas por, por los distintos estados que, que intervienen en la cuenca alta de, este, de regular los caudales de crecida los caudales de crecida no, son este, asociados a, a precipitaciones y es propio de, de estos ambientes son ambientes fluviales por lo tanto este, sometidos a una dinámica de escorrentía encausada durante gran parte del año y este, algunos meses cada año, o quizás cada dos, tres años, esté afectados por inundaciones naturales.